Pues les saludamos, les saludamos en este momento con mucho gusto, con mucho amor. Eh, gracias, gracias por estar con nosotros aquí ahora mismo. En... Meditemos, reflexionemos y oremos y somos sus amigos. Sus amigos, Elida Madrigal y Rafael Cavazos. Sean bienvenidos todos y cada uno de, usted, de ustedes. A este espacio de meditemos, reflexionemos y oremos. Gracias por estar con nosotros, gracias a los que van a estar más adelante y gracias por todas las personas que eh, pues van a estar compartiendo estos videos y los que los están compartiendo, gracias. Gracias, gracias por sí. hacerlo. Gracias por hacerlo. Y bueno, el tema va a ser interesante. No más dicen sí, esto. Uh -huh. Tema de hoy meditemos, reflexionemos y oremos en esto las puertas de la felicidad se abren hacia afuera Amén. Amén. las Pero puertas de la felicidad se abren hacia afuera hacia afuera gracias. y bueno, a tratar de un ejemplo cuando yo conocí a esa chica que tengo junto conmigo aquí gracias <risa> Por lo de chica. Ya hace algunos días, algunos años y hasta decenas de años, pues lo primero que tuve que hacer fue abrir mi corazón para él. Abrir el corazón. <risa> ¿Verdad? Entonces, de eso se va a tratar el tema de hoy. Y yo quiero que tú también... <coughs> Puedas abrir tu corazón hacia la humanidad, hacia tus semejantes, hacia tus familiares y hasta con los que no te quieren. Así es, es muy, muy importante eh, pues estar conscientes, ¿verdad?, de, de, de esta vida que el Señor todavía nos está prestando para poder eh, ser felices y compartir esa felicidad que solo viene de... Él. Ahorita vamos a ver, ratito vas a ver una imagen que, que pusimos más, más adelante al respecto de esto. Amén. Ahorita vamos a ir a unos pasajes bíblicos. Pero queremos que entiendas y comprendas bien esto que tratamos de decirles. Uh -huh. Por eso es meditemos, reflexionemos y, y oremos. Uh -huh. Pero en sí el tema es las puertas de la felicidad se abren hacia afuera ¿por qué? porque es hacia los demás uh -huh. trata tú de, de hacer este ejercicio pones tu mano en tu pecho donde está tu corazón y extiende tus manos hacia afuera uh -huh. y que sean para toda la humanidad que sean hasta para los que no te quieren ya, si la otra persona no te quiere o tiene algo contra ti, tú no tengas nada contra ella, así de fácil, así de sencillo. Y de eso así se trata es. la, la, la reflexión de hoy. Sí, amén. Así y queremos es. que el Señor bendiga tu vida por estar con nosotros. Yo sé que eso no es para todo el mundo. A veces la, la gente puede nomás un me gusta porque le, les gusta lo que se ve de, de sí. imagen, pero lo importante es que está aquí impregnado, aquí en este, en este video, aquí sí. de, de punta a punta, qué, qué es lo que está aquí en el video. Eso es lo, lo más importante. Así es. Porque eso es lo, lo que es la reflexión. Y vamos, no da, es. A, y vamos adelante. Y vamos sí. a ir a la nueva Biblia viva, nueva Biblia en, viva. en Job 36 del 10 al 12. Y nos dice así. Vamos a ver eso. 36 del 10 al 12 nos dice de esta manera, eh, les ayuda a escuchar su instrucción para que se aparten de su pecado. Dice, ¿para qué nos sirve la Biblia? ¿Para qué nos sirve la palabra de Dios? Para qué nos sirve las sagradas escrituras? Sí, nos instruye y capacita. Nos ayuda a escuchar su instrucción uh -huh. para que nos apartemos del pecado. Del, sí, del uh -huh. Entonces cuando Así tú, es. yo y cualquiera, yo quiero hablarte a ti que estás ahí viendo el video. Uh -huh. Porque queremos como si estuviéramos tomando un, un cafecito, uh -huh. o un tecito, o un vasito de agua fresca. Sí, virtual, porque ahorita sí. ya esto es virtual. <risa> <risa> Imagínate que somos los, los tres aquí somos nosotros dos más tú, gracias por estar con, con nosotros Muchas así gracias. es, gracias, gracias entonces ¿en qué nos ayuda la Sagrada Escritura? Uh -huh. es como a, a escuchar la voz de Dios para recibir su instrucción donde nos dice que nos apartemos del pecado que nos apartemos del pecado, así es Dios a través de su palabra nos ayuda a entender, a escuchar su voz eh, de una manera espiritual. Amén, amén, así es. Y nos da la instrucción para que nos podamos apartar del pecado. Así es. ¿Es fácil? Pues, relativamente sí, y para muchos no. Uh -huh. ¿Por qué? Porque muchos ni siquiera creen en Dios. Sí. Lamentablemente. Y muchos no pueden escuchar la voz de Dios porque Dios no está en sus vidas ni en sus corazones. Exacto, así es. El secreto de este mensaje, ¿verdad?, es confesar en voz alta cada afirmación a lo personal para tu propia vida. Entonces serás uno de los usados por Dios, Ese cristiano indómito que realmente hace las cosas mediante Cristo que vive en él. Amén, así es. Ahora, y quiero hacer esa reflexión, nosotros sea, dijimos, eh, reflexión y oración, meditación, o sea que meditemos realmente. Muchas personas sí tienen religión. Sí. sí. Pero les falta la relación perfecta con Dios a través de su palabra y a través de la oración. Amén, así es. Es que entre tú más oras sí. directamente con Dios, el sí. Padre. A través de Cristo Jesús. Amén. El Espíritu Santo se refleja más Amén. en tu propia vida. Te fortalece y podemos decir verdad este a todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí en Filipenses 4.13. Uh -huh. eh, porque el Señor nos fortalece a través de su palabra, a través de su espíritu. Amén, así es. Entonces, porque como dice la misma escritura, que no ignoremos que nuestro cuerpo es el templo. Nuestro cuerpo es sí. el templo del Espíritu Santo Amén. de Dios. Amén, así es. El cual tenemos no de nosotros mismos, sino de Dios. Dios, Dios, Dios nos da esa capacidad. Nos da esa capacidad, amén. De que nuestro cuerpo se convierta en, en un templo. Sí, amén. Sí. Entonces, ese templo debe estar abierto para todos. Abierto, sí, correcto. Debe estar abierto para todos, para que podamos amar a todos nuestros semejantes. Amén. Así Entonces, es. les ayuda a escuchar su instrucción para que se aparten de su pecado. pecado. ¿Por qué? Porque ahí puede ser el uh -huh. pecado y no nos damos cuenta uh -huh. muchas no nos veces. Nos damos cuenta. Sí. No, yo estoy bien, yo, yo, yo no le hago daño a nadie. Yo, yo, yo, estoy, yo estoy bien. Sí. No no no es no problema. Bueno, esto es lo que en la apariencia viene a suceder uh -huh. ¿Por qué? porque porque el, el diablo quiere acuérdense que él es el engañador. Sí, así es. Y si no, eres gracias. el engañador, ¿por qué quiere hacer contigo, conmigo, con todo el mundo? Pues, Engañar. Engañar. Entonces, qué bueno que, que... Y yo quiero que te sientas como que estamos juntos en una mesa. Eh, en una mesita ¿Estás, así. De esas chiquitas comentario. que son redondas. Ajá. Tú frente a nosotros, nosotros frente a ti. Y que estamos juntos aquí platicando. Entonces, vamos a continuar. Amén. ¿Qué nos dice el verso 11? 11 nos dice de esa manera... Si lo escuchan y obedecen, serán bendecidos con dicha y prosperidad toda su vida. <risa> <Si> <risa> no Imagínate, ¿a poco no está bonito esto? Sí, amén. Eh, si lo escuchan. Uh -huh. Por eso mucha gente no escucha. Sí. Miren, yo les voy a decir una, una verdad que ustedes ignoran en este momento, a menos que tú hagas videos en vivo. Aparecen cuando uno está haciendo el video en vivo, uh -huh. que alguien entró. Sí. Pero también se ve que desaparecen. Desaparecen. ¿Por qué? Porque nomás entraron porque estaba algo en vivo y si no les, es de lo que les agrada, uh -huh. eh, se sí, quitan pues, inmediatamente. Sí se cuenta, claro. ¿Por qué? Porque no saben escuchar y obedecer las bendiciones que tiene Dios para sí. sus vidas. Sí, sí, porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Ah, sí, sí, sí. Eh, oír pero no están escuchando. Exacto. ¿Por qué? Porque el tema no les interesa. ¿Por qué? Porque sus vidas están muy ausentes de lo que realmente Dios quiere para ya, ellos. Exactamente, así es. Y como la palabra es para instruir, uh -huh. para educarnos, para capacitarnos, uh -huh. entonces, no que tuve que toda la gente que está en Facebook, en YouTube, en Twitter y en todas las demás páginas sí. sociales, ¿están ah, ahí mira. para aprender? No, no, no. Muchos están por entretenimiento. Muchos no saben ni por qué están ahí. Sí, entonces, sí, entonces es. no estamos bien conscientes de esto, porque sabemos que no toda la gente que ve y oye, escucha realmente la voz de Dios, del Señor. Así es. Entonces, si así lo es. escuchan, y obedecen Y obedecen. Ahí está la importancia. Hay que escuchar y obedecer. Uh -huh. Entonces, ahí viene el, la promesa. Serán bendecidos con dicha y prosperidad toda su toda vida. vida. que qué hermoso nos sí es. está diciendo aquí el Señor a través de Job. Uh -huh. Pero te tenemos que enseñarnos a escuchar y obedecer. Amén. ¿Para qué? A para poder es. recibir las bendiciones que Dios tiene Dios para tiene. con nosotros. Claro, así para es. Para contigo. Entonces, pues, yo quiero que te, te sientes como que estamos aquí en una mesita donde estamos practicando y Dios nos está dando esta enseñanza. Sí, amén, correcto. Y la estamos compartiendo contigo, tú con nosotros, y aquí estamos juntos y nos estamos en el, amando eh, en el Señor. En ese espíritu, así es. Ok, vamos a continuar. Muy bien. ahora el... lo que dice el verso 12. Sí. Yo quiero que lo escuche muy bien, no que lo vea. No, no, no, no, no, no. Escúchelo muy bien. Véalo bien y escúchelo bien. Si no lo escuchan, perecerán en batalla y morirán por su falta de sensatez. <risa> Hay que ser sensato. <risa> Ay, pues sí, como de, de, de decir aleluya <risas> aleluya miren si no lo escuchan qué dice perecerán en la batalla y morirán cuál es la batalla de la vida pues lo, lo que vivimos todos los días sí. entonces ¿cuánta gente está muriendo todos los días porque no soportan la batalla sí. Sí, pues ahí precisamente, bueno, o sea, es que la, la palabra, este, Dios nos habla en tantas maneras, ahí en Efesios 6.12 que nos dice, este, o sea, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino ¿Sí? contra las fuerzas espirituales ¿Sí? de maldad que ¿Sí? andan en las regiones Y esas son las que no quieren que tú escuches más mensaje, por eso muchos no no pueden soportar el estar escuchando palabra de Dios. Así es, así es. Tienen así mucha prisa que para, otras cosas, como que, para hacer otras cosas, pero no que, para escuchar la palabra de Dios. Sí, sí, así es. Entonces, si no lo escuchan, ¿qué dice? Uh -huh. Perderán, en batalla y morirán. Uh -huh. En esta batalla de la vida. De la vida. Sí, ¿Cuántas dificultades se nos presentan en la vida. Sí, no, no, y por ejemplo ahorita de, de, de, de, de lo que estamos viviendo, o sea, es un virus que no no no lo vemos. Pero que ahí está. Pero que ahí está. Entonces, si no obedecemos, pues ya ven lo que está pasando. Exacto. Entonces, este es el punto, mi amada, este es el punto, de mi amado, y tú que estás aquí con nosotros. De que tenemos que estar en, en esa posición, eh, eh, con esa actitud, con, con, con ese gran anhelo y con ese gran deseo de estar más en las cosas espirituales, espirituales también, correcto porque, mira este recogimiento que hemos tenido pues más bien forzado que, que de ganas que nos ha ayudado, a cuánto nos ha ayudado sí, no. mucha gente ha tenido que trabajar por, por necesidad o porque su trabajo así lo requiere, sí hay eh, quienes sí, no, no pueden dejar de trabajar que están trabajando de la casa sí, pero eh, lo que quiero de decir es, es esto si no hemos estado tomando el tiempo para meditar, para reflexionar y para orar entonces hemos perdido vanamente el tiempo sí, porque son precisamente el, el, el, la, la batalla la batalla ahorita es, son los tiempos, es sí. los tiempos, los tiempos, los tiempos, porque la gente siempre eh, dice, ah, tú dices que no tengo tiempo, ah, tú dices que no tengo tiempo, pero ahora gracias a Dios que podemos tener el tiempo y podemos dedicar un buen tiempo para meditar, para leer palabra, para orar, eh, en fin, un, un buen tiempo en, en relación con el Señor y para poder ayudar a otros que, que, que no están en ese en ese sentir, que abran su, su, sus corazones, sus mentes, para que escuchen palabra del Señor. Yo quiero platicarles tantito sobre lo que está aconteciendo en los días ahorita, ahorita, eh, lo que pasó hoy, en ese día, ayer, ayer, sí. en esos días nada más. ¿Qué ha sucedido? Al menos aquí en Estados Unidos, Ajá. el índice de muertes por el COVID Ajá. se ha incrementado nuevamente. Mucho. ¿Por qué razón se ha incrementado? Ojo, mucho ojo, por favor. ¿Por qué se ha incrementado? Ajá. Porque quisimos hacerlo de una manera desordenada, Ajá. como que no había ya nada. Como que no había nada. Ajá. Es más, mucha gente está en la inconsciencia de que sí. no cree que haya el, el en, esa, en esa libertad o libertina ¿sí? Mientras que no llega a pasar algo con algún familiar, alguien cercano, cercano que a, algo que, que, que, que tú tengas de, realmente de, de conocido, que ya haya pasado algo, no te vas a reflexionar. Porque hay quien sí. en este instante, en ese momento, cree que lo del virus es puro cuento. Sí, sí, así lo cree Ahora. Pero también quiero que, que hagamos una reflexión. Por sea, pusimos meditar, orar, reflexionar y orar. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que meditar realmente sí, lo que está pasando. Correcto. Lo que estamos viviendo es. en, en estos días y ya vamos para cuatro meses o algo así más o menos. Sí. Muy bien. En, entonces, ¿qué nos ha dicho Dios con eso? Bueno, mm. les voy a decir algunos pequeños detalles. La vegetación en el mundo uh -huh. y los animales que existen dentro de esa tierra, los animalitos de, sí, sí. Eh, que es del campo. De la selva o del campo. Sí. Han tenido un cambio en sus vidas. Uh -huh. sí. Que ahora hasta se han podido ver nuevamente hasta en, en los patios, en, los, en, en las calles, sí. en las carreteras. ¿Por qué? Porque, sí, el, el ser humano se apaciguó un poco. Uh -huh no ven al hombre. <risas> Exacto. Pero, ¿qué pasa? Se va tantito la epidemia, esa, ese, este, virus. este virus, y otra vez queremos volver a hacer lo mismo que, que estamos haciendo. Uh -huh. Entonces, no hay ese, eh, esa sensatez, esa sensatez. Uh -huh. para estar más, para es que el cuidado. estilo de vida de uh -huh. nosotros, Está cambiando de una manera tan radical. Radical, radical. Que tenemos que tener más cuidado con lo que estamos haciendo. Sí. Y una vez que desaparezca totalmente la, la cuestión esto de, de, de esta epidemia, que ya que ya que se, se fue ya completamente, nos va a dejar una enseñanza. Uh -huh. Que tenemos que tener claro. más cuidado con nuestras propias vidas. Sí. Sí, sí. Y ya no podamos darnos esos lujos de hacer lo que queríamos, como queríamos, sí. a la hora que queríamos, sí. sino que tenemos que tomar los, más reflexión. Sí, los derroches en todos los aspectos. Sí. Tenemos que meditar más, tenemos que reflexionar más, y tenemos que orar más, y ver más nuestra vida espiritual. Amén, así es. También el Señor nos puede estar diciendo, hey ¡Escúchenme! Y como que está tocando la puerta sí. de, de, de, de nuestra vida. Hey. Uh -huh. Escúcheme, estoy por venir y tú todavía lo estás preparado. Correcto. Sí, definitivamente. Escúcheme, dice, yo voy por mi pueblo, pero tú todavía no eres de mi pueblo. Todavía no has tomado la decisión completa, así al 100% de ser mi hijo o mi hija. Así es. Sí, como... No me importa tu religión. Me importa tu relación conmigo. Así es, amén. es lo que Dios quiere. Ahí en Apocalipsis 3:20, a, a nos abre, a ver, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y, y él conmigo. Exacto. Entonces, pues, ahí, ahí, el ahí, está, ahí está el gran secreto y que el Señor viene. Y Jesús sí, dijo, bien, yo voy a preparar sí, el lugar bien. para ustedes. Sí, ahí amén. en Juan con 14 y sí. dice yo voy a preparar lugar para ustedes uh -huh. para que donde yo estoy también usen ustedes, ustedes. Este, pero es. para eso mi amado mi amada vamos a tener que ser transformados Amigo, correcto vamos a tener que ser transformados cambiados Porque radicalmente nada, nada corruptible puede entrar, en, entrar la, al, a, al lugar celestial sí, entonces por eso es reflexionemos meditemos reflexionemos y oremos, y oremos para estar en la perfecta comunión con nuestro Dios. En esa obediencia, amén. Y todo empieza con recibirle. Sí, amén, así es. ¿Cómo le vamos a recibir? Simple sencillo. Decirle al Señor Jesús, Señor Jesús, ven a mi vida, cámbiame, transformame. Ya no quiero seguir siendo igual. Amén. Ya es. no quiero ser igual. Yo quiero vivir una vida espiritual porque cuando usted venga, yo quiero estar con usted en esas mansiones celestiales. Amén. amén, amén no amén. van a ser estas, van a ser las celestiales, mi Entonces, es allí. Y si no lo escuchan, perecerán en batalla y morirán por su falta de sensatez. Sensatez, así es. Fíjate, Dios nos está hablando eh, a través de algo escrito ¿De muchos años atrás. Correcto. Pero que siguen siendo palabras vivas en este momento. Viva y eficaz. Amén. Entonces, por eso estamos dando la nueva Biblia viva. Porque Dios nos está hablando de diferentes formas, de diferentes maneras, y por eso Dios ha permitido que existan las diferentes versiones para que nosotros podamos entenderlas de una u otra u otra u otra manera. Así es. Entonces, mi amado, mi amada. ¿Qué tenemos que hacer? No quiere que nadie se pierda, sino que vengan al, al arrepentimiento. Sí. Al arrepentimiento para que podamos tener una nueva vida. Sí. Entonces, meditemos, reflexiones y oremos. Las sí. puertas de la felicidad se abren hacia afuera. Amén. Y es ahí tu corazón. Yo creo que hagas este ejercicio con, con nosotros. Sí. Ahí está tu parado, estás sentado. Ahí está tu corazón. Ahora, Toma tus manos, ponlos en tu pecho y ábrelos a los demás. A, a, abre tu, tu corazón hacia los demás, amándolos. Amándolos, así ah. es. A, a, o sea, Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, ¿Para, qué? para que todo aquel que no crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que es. está él, abriendo sus, sus, sus brazos para recibir. Y hay un cribillo que nos encanta desde hace muchísimos años que, que, que quise. Qué lindo es amar. Qué lindo es amar. Qué lindo lindo amar. Dar, uh -huh. dar alegría, felicidad, darse uno mismo. Eso es amar. Y si tú amas como a ti mismo y te entregas a los demás, verás que no hay egoísmo que no pueda superar. ¿Sí? Qué lindo es amar. Qué lindo es amar para dar. Para dar. Dar alegría felicidad. y felicidad. Amén. Entonces, Amén. ojalá que ese civil eh, eh, se vuelva a cantar a menudo en, en, muchas, en nuestros muchas, templos. Muchas, porque muchas eh, nos hace falta. Amén. Nos hace falta. Entonces, tenemos que meditar, tenemos que reflexionar y tenemos que orar para que las puertas de nuestro corazón puedan llevar la felicidad a los demás. Amén, amén. Tú comparte yes. la felicidad y ora, y ora por por toda la gente que tú puedas. Yes, por los gobernantes, por los que te quieren, por los que no te quieren, por los que te aman, por los que no te aman, por los que te hacen gestos perdón eh, por, por todo el mundo amén así es. tú amados ahora por ellos no te entienden no te comprende ahora por ellos para que yo abra el entendimiento así es. entonces vámonos a la oración vamos a orar por una mejor calidad de vida familiar para todos, sí, para, doctor, todos. para todos y cada uno y que también pero... sea espiritual para todos, para amiga, todos, fiesta, fiesta. y vamos a terminar de esta manera, vamos orando, y nos vamos a unir mi sí, esposa señor. y yo aquí, ya estamos Ay, tomando ya. la mano, sí, y quiero por la fe, tomar también la tuya, y, mi también, esposa, y aquí amiga. estamos haciendo una pequeña cadena, empieza a sentir, que ya te estamos tomando de la mano, empieza a sentir nuestra mano, empieza a sentir mi mano con tu mano, señor, Empieza a sentir la mano de, Señor, de mi esposa. Amor, y, y que estamos aquí que unidos los tres. La si son dos los que están oyendo, pues que pues, los cuatro estemos unidos, tomados de la mano. Si somos más de dos, o más de cuatro, o más de seis, que estemos Gracias. totalmente unidos. Y lloremos juntos. Padre Santo. Gracias. Le adoramos, le bendecimos, Señor. Le honramos y le glorificamos en este momento. Mire, Señor, esos personitos que nos están escuchando. Por la fe, nos hemos tomado de la mano. Sí, Señor. Haciendo una pequeña cadena de oración. Sus corazones, Señor. Sí, Padre Santo. Señor, en corazones. Que toda necesidad que existiese, sí, que cualquier necesidad que estuviese allí presente, que usted Padre Santo, sí, señor. derrame su bendición sobre nuestras vidas. Es y que vamos a sentir, Padre Santo, en este instante, Dios. en este momento, sí, Santo señor, obre maravillosamente. que está con nosotros, aquí. Pobre Padre, pobre que estamos sentados juntos. Dios. Que Dios. Estamos Dios. en la misma mesa, aquí juntos, señor. juntos, señor, con usted. Y que usted está con nosotros, y que esté es el que nos está dando la bendición, nos está Dios. ministrando señor. aquí. Gracias, Padre Santo. Y Padre Santo. Gracias por su vida. Sí, señor. Gracias, Señor. Porque él vino precisamente Gracias, para, para, para darnos vida. Que y una vida en abundancia. Gracias, Pero también, Señor. Mira, aquí donde hay un problema de salud. Aquí donde hay un problema sí, serio de salud. Oh, mi Cristo. Póngase sí, su mano de poder, Señor. El poder, Señor. El poder, Señor. Sanar para Aquí te digo, mi amada. Aquí te, Jesús, te digo, mi amado. En el nombre Empieza a sentir Señor, esa mano cálida, tibia de parte ahí, de nuestro Dios. Sí, Señor. Que, sí, Jesús, que se entiende sobre ti. Y sana. Sana tu cuerpo. Sana tu vida. Sana tu alma sana sí, completamente señor. todo señor. tu espíritu Gracias, y tú ya empiezas a ser libre Gracias, empiezas señor, a ser libre a poder, eres libre gozar, eres libre dile Señor yo soy libre yo soy libre de, de todo señor. problema yo soy libre de toda enfermedad dile yo soy libre yo de soy toda libre, situación soy libre. crítica libre que, que libre por la que he pasado de de yo soy libre dilo, yo soy Estoy libre, libre yo soy libre, yo soy sano la sangre de Cristo tiene. Y poder. yo recibo la bendición. Yo recibo, su bendición. Yo recibo la bendición. Y recibo, yo recibo la Díselo, díselo bendición. Al Señor. Díselo. Hay que escuchar tu voz. Jesús. Dile. Yo recibo la bendición. Yo recibo la bendición. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ya Y este no, Señor te se no, damos honra. Le damos gloria y le damos Dios la alabanza en, el de en Cristo Jesús. Sí, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Su Amén. Nombre, Padre, gracias Amén. Por su palabra, Amén. Amén. Su bendita palabra, Amén. Señor. Amén. Bueno, pues les dejamos esta lámina para que la vean. Si es, de su petición en un mensaje, ahí por el WhatsApp, el 469-238-9007 o bien por, por Messenger o, o bien a hoy.oramos arroba com y claro, nosotros le vamos a apoyar con nuestra oración, si hay algo especial por lo cual usted eh, desea que nosotros oramos, oremos con usted hágalo, no tenga ningún temor, hágalo y, y pónganos ahí una nota o bien eh, llámenos a este teléfono Amén, así es y bueno pues esto Suscríbete también, puedes suscribirte y puedes compartir eh, el video eh, y márcanos con una cruz, con un, un me gusta o ahí en, en la campanita, eh, hazle haz clic ahí y pues gracias, gracias por eh, este tiempo que has compartido con nosotros y gracias porque vas a estar compartiendo este video y por lo que has compartido, que el Señor te bendiga grandemente. Y bendiga a todas las personas que lo hagan. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y les amamos en el amor del Señor. Y pues nos vemos en el, ¿En el, siguiente, en el video? siguiente video. Así es. Así es. Y pues bendiciones para todos. Sus amigos Elida, Madrigal y Rafael, Rafael.